Bueno, ahí está, y vamos a continuar, porque también lo que se ha viralizado, ¿no? Y todo el mundo ha opinado son de los distintos gestos que ha tenido el monarca desde sí. que lo proclamaron. Algunos bastante antipáticos, Sofía, ¿no? Unos que aparecieron en unos videos, una forma de conducirse para Él, con la gente que lo acompaña. Haciendo esto. Quedó como tan el gesto, hoy. no, perdón, acá diré. Sí. <ríe> me, sal, me salí de plano. Sí, sí, haciendo sí, esto bastante feo, que era, lo decíamos, ¿no? Hace esto hacia las personas claro. que lo estaban ayudando, ¿no? Con la firma de algunos libros. No lo eh, quiero no lo quiero spoilear, perdón Sofi, ...veámoslo sí. primero, pero es como que vos decís, "Hacelo vos." Te, se pide correr hasta un Claro, laticero. este es el nuevo, Este cuál es? Este es el que se ha dado a conocer en el día de hoy este donde no él visto. está eh, firmando un libro ...sí... Eh, es durante una ceremonia que se llevó adelante en Irlanda del Norte, que es parte del protocolo. Primero se equivoca de fecha y ahí ya se ve, se mal predispone sí. y después el bolígrafo con el cual estaba firmando eh, le, le, larga tinta, era como eh, algunos medios lo han titulado que estaba pinchado el bolígrafo de del rey flamante y en algunas palabras que él se lo puede escuchar que dice oh Dios, odio esto, muy enojado por cierto, al notar cómo eh, la tinta iba manchando su mano y por otro lado dice, eh, le advierte Camila, le, le advirtió a Camila Oh, mirá, va por todas partes, o sea, la tinta, ¿no? Hace referencia uh -huh. a la tinta, como que se le estaba por manchar el traje. Y por otro lado Qué dice, no puedo soportar dos. esta maldita cosa. Qué exagerado los dos, porque se le explotó la lapicera, ¿no? Y bueno, más. fueron 73 años que no, no sé, no habrá firmado nada, no habrá estado. Fueron bueno, 73 años sin trabajar. Ya, claro, existe? me hace acordar sí. a las memes que estallaron, ¿no? Cuando le avisan al, al Rey Carlos que ahora... Dicen que, que, que es muy exigente, aunque la verdad es que estos gestos uh -huh. que se han dado a conocer en los últimos días, sí. eh, bueno... Eh, ...ha caído bastante mal en la población... Más allá de que ha sido recibido ¿no? con, con, con generosidad y con uh -huh. cariño en estos lugares, es parte del protocolo porque él va a estas ceremonias eh, con motivo del de luto de, de la muerte por la muerte de su madre, la reina Isabel, eh, y es por eso que va a diferentes estados no que, uh -huh. y, y va y firma eh, documentos o los libros que estábamos viendo allí en imágenes, pero la verdad es que lo han mostrado estos estados estas imágenes bastante enfurecido con algunos y con algunos gestos que la verdad no serían de un rey, ¿no? Claro, yo he escuchado hoy... O sí. A un especialista, oh, sí, bueno, claro. bueno, justamente, sí, es, es polémico este <risa> especialista de la realeza decía, cuando le, los periodistas le criticaban el gesto, digo, ¿por qué no puede correr un poquito el, el tema de la tinta? ¿no? O sea, el, hay otro que dice, le hace correr. Claro, correr así esto. como diciendo, sacame esto de acá. Sí, ¿qué digo, es hacer esto nada más? Claro, claro. entonces este especialista en la realeza decía que bueno, que hay una persona que está uh -huh. específicamente destinada a ese tipo de detalles entonces, bueno, que parece que lo sacó, lo puso de mal humor, que nadie hubiese previsto, dice, ¿dónde lo iba a correr? Me parece como exagerado también al especialista de la realeza, digo, todos somos seres humanos más allá de tener corona o no, Som, ante Dios somos todos iguales, Ahora, digo, sí. correr un poquito no, no le, le cambiaba la tanto, historia claro, y claro. le daba un detalle de humanidad también, sí, ¿no? Sí, que sí. es lo que no dejó. Si en Gran Bretaña hay una persona encargada solo de correr esa cosita, digamos, después no, no podemos hablar de ñoquis nosotros. O sea, hay uno que le pagan solamente por correrle esa cosita. No, pero es el, es el asistente personal, viste, cuando vino también la primera ministra al encuentro con el rey Carlos, eh, que lo trajo también un asistente, porque es la misma persona que se repite, se ve que es como el asistente uh -huh. personal de él, que tiene que estar atento a todos esos detalles. pero bueno Y Yo, aparte de sí. todo protocolo, vieron claro, que se rige sí, claro. mucho el protocolo, pero bueno, son gestos. Que eh, no lo han dejado bien ah, a, al flamante rey. No nos olvidemos que todos somos seres humanos. Y no nos olvidemos de que estamos eh, metidos en un mar de redes sociales. Entonces todo lo que hacemos va a parar a un video, obviamente, en el caso del no, rey. No, aparte le, le puede perjudicar su imagen. Eso ¿no? te iba a decir. Es que ya lo está haciendo, ya y está ya perjudicando hace, su la, imagen. Le juega muy en contra, así que tendrá que ajustar los mm. modales de humanidad sí. el rey Carlos. Y los bolígrafos. Y los bolígrafos <ríe> también. Bueno, gracias Sofi. A ustedes.